Pues, aquí estamos en un nuevo video para el unboxing de Mario Vaya, hace mucho que no estoy con mi voz normal Bueno, y tampoco con el tipo que han hecho el unboxing, así que Bueno, ahí está el Mario, es una edición de pues, Mario, obviamente Y que es por Jax Pacific, muy importante Bueno, no tan importante, pero bueno Es un bruche jumbo aunque, pues, el para pues, es el mismo tamaño que, por ejemplo, pues, la parte de es el mismo tamaño. Y ambos son gordos. ¿Qué, qué? Ah, olvídalo, ¿no? Juro, vamos con este estúpido, monsi. Ya. Vamos, ah, pues. Caramba. Uh, que te voy a abrir. Ah, con esto. Cárdenas tijeras. tijeras? Me voy por unas tijeras y pues vamos a cortar esto Sigue fácil Muy bien, aquí está Vamos a sacar del otro lado sí como no Al menos no se sentirá volcado el pobre Mario Pero le falta sus patitas No se ve en la cámara Pero... Se supone que ahí están No, ya estoy harto de esto. ¿no? Corazón no suena. Me recuperé otra vez a Mario. Es un problema sacarle a otra parte. Mario, esto es un problema. Esto es un problema. Si te caes por segunda vez, ¿eh? Ay, no. ay creo que me está rompiendo algo, no me desacuerdo Ah, genial. Ahora sí, vuela. Uy. Bueno, pues se pues, quita Nuke. Bueno, pues de hecho ese es el único Mario normal, o sea, el base, el que ves todo el tiempo, es el pues es el único que es oficial, porque pues el otro que está allá, pues... pues no, ni sé dónde lo saqué, porque literalmente... O es un juguete bootleg o algo... No sé si lo hizo alguien o no, sé. Sí. Lo que les quería decir es que el próximo video va a ser de... Del primer de capítulo de Super Peluches. Sí, por fin... Bueno, reciente... Porque... Ah, es que, es que esa serie la tenías desde hace, desde hace un año, ¿no? inventes. No sé por qué lo hice en episodios bicibernas, pero bueno. Bueno, sin más que decir, Dale like y suscríbanse. Yo ya me despido. Adiós.